Mordí algo que picaba. Señor, ¿tiene agua? ¿Agua? ¿De verdad? Yo soy Catherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog. Yo me encuentro aquí en reforma, pero me encuentro en reforma porque vinimos a grabar, vinimos a conocer, vinimos a probar por primera vez el famosísimo chile de Nogada del que muchos de ustedes nos han hablado. Pero sucedió algo inesperado. De repente se escuchó la alarma sísmica y dice yo no estábamos preparadas psicológicamente. Como que no no no entendíamos que eso iba a suceder a las 10 de la mañana del día de hoy Nos asustamos muchísimo y bueno, de eso salió un video que acabo de subir y se lo voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información Pero bueno, por el momento ahora sí vamos a grabar el video que vinimos a grabar acá en La Reforma Probando los famosos chiles de Nogada que me dijeron que la temporada termina en septiembre Estamos en septiembre y definitivamente hay que probarlos ya Oigan, creo que les dije algo mal, no se llama chile en Nogada, es chile en Nogada, en la Nogada o en el Nogada, no sé, pero no es de Nogada. ¿Dónde pude encontrar ese, esa comida que se llama chile en Nogada? ¿Chile en Nogada? Ajá. Llegas aquí a la esquina, okay. a mano izquierda está la casa de Toño. La ca ah, bueno, Ahí esa es una, la casa de Toño o la casa de los abuelos. Cualquiera de los dos es una comida típica mexicana. Okay. Se supone, más bien no se supone, es la bandera mexicana. Son okay. los tres colores, vas a encontrar el verde, el blanco y el rojo. ¡Oh, wow! ¡Super! Vamos a ir a probarlos. Por acá me acompaña Gise. Hello! ¿Cómo Mi están? compañera de batalla. Ella estaba súper asustada hace poco por el tema del simulacro, yo también. Sabíamos que iba a suceder, pero no que era a las 10 de la mañana ni tan pronto y cuando escuchamos eso, Gise... La verdad sí me asusté un poco Un poquitito, usted ya ¿Un sabe. Un poco que... mucho, véanlo uh, en el video Sí, yo, yo soy como que muy expresiva Pero bueno, la, la cuestión fue que Íbamos a grabar este video que van a ver A continuación, pero... Este sí, que están viendo ajá, sí, no, no vieron el anterior, que fue... Nuestra experiencia en el simulacro Nuestra experiencia en el simulacro, pues entonces tienen que irlo a ver Y ya luego viene acá, porque es como una segunda parte Exacto <ríe> Bueno mi gente, aquí estoy caminando por los rinconcitos Estos con Gise Buscando pues este preciado plato no sé, qué me pasó qué vende pero vinimos a buscar chile ¡Ahí viene hay? chile en nogada ¡Wow, wow wow miren lo que dice aquí promoción dos personas dos chiles en nogada oh my gosh o sea que ya los puedo... qué lugar es este déjame ver porque nosotros íbamos dos cuadras hacia abajo que fue lo que nos recomendaron pero se llama Sabor de hogar, tacos y comida casera Hace poco el muchacho explicó aquí en el blog que los chiles tenían tres colores Y que eran los tres colores de la bandera Yo la verdad no tenía idea, yo solamente vine a comer a probar Entonces no sé si en el lugar donde vamos a probar puedan explicarnos un poquito acerca de la historia Cómo se prepara, qué ingredientes lleva y todo eso aunque igual yo creo que Gise, ustedes saben que Gise sabe mucho de cocina, entonces, pues tal vez ella tenga idea de cómo es que funciona, cómo se prepara, cómo lo hacen, qué sazón tiene. Pero bueno, vamos a ir allá, vamos a probarlo, a ver qué tal, vamos a verlo. Por primera vez, yo la verdad nunca he tenido un plato de chiles en nogada al frente mío, así que eso va a ser muy interesante. Este es el famoso sí, chile en nogada, ok. Sí, el famoso chile en Wow Gracias Acaba de llegar nuestro platillo en chile en Nogada Miren esto Wow, wow, wow Yo apenas estoy aprendiendo de qué se trata esto Me gusta que viene con arrocito Como para, como para uno llenarse más En caso tal de que ustedes saben no quedé un poquito de hambre y también trajeron un pancito con mantequilla y algo muy curioso señora que acaba de traernos el plato nos comentó que esto que cómo es que se llama Ay, no es de no es de castilla no es de castilla dice que la crema de chile nogada está hecha con esto verdad sí. con la, o sea como que lo muelen y ya, lo convierten en crema a mí me sorprende que queda blanquita, no sé por qué, y dice, ¿tú que sabes de cocina? Explícame un poco de eso, porque No tengo idea. Bueno, lo que, lo que estuve leyendo más eh, es una crema normal, una crema que no hace de, qué con leche, con lo que, yo, hay mu muchísimos tipos de crema blanca, entonces esta crema, no sé exactamente qué le pueden echar, pero yo digo que primero que sea mantequilla o mayonesa o, ¿sabes? La clásica para hacer. Entonces... Después de que tienes la base de la crema, pues le echas pues bueno, la nuez. Y eso sí, tiene que darle un toque muchísimo, o sea, una cosa increíble. Y la verdad es que muy como ansiosa de probarlo. Ansiosa de probarlo. Oye, algo que me sorprende también muchísimo son los colores de este plato, que hace poco me explicaron que eran los colores de la bandera. Yo no sabía y ya entiendo como que la combinación de todo. La crema es blanca, ¿cómo que se llama la cosita roja? Yo digo granadita. Gran, bueno, espero que se llame granadilla, si no se llama granadilla y sí, no cortan ni que... Comenten aquí vamos en la cajilla de los comentarios y el chilecito con una hojita verde Super full bandera de México con arrocito oh. y ahora sí vamos a empezar esto porque hay que darle, yo ya quiero probarlo Ah, pedimos uno porque acabamos de desayunar gente, íbamos a pedir sí. dos platos pero vimos que era grande, traía bastante comida Así que vamos a compartir Gise y yo, qué? a ver mmm wow. Oye está rico Gise Sí, dije, lo que pasa es que sabe muy rico porque no estoy acostumbrada a este sabor, pero cuando muerdes la frutita, sale un poquito y la mm. combinación con la salsa de la no es como... De hecho, la, la, la salsa es como bastante neutral y luego sale el dulcecito ese de la fruta y le da un toque súper cool al paladar, me gustó. Yo de verdad espero que este chile no sea picante, gente, porque me va a dar algo aquí. Oye, ¿y está relleno? Sí, es relleno. ¿Está relleno el chile de qué? Nos vamos a probar. Mmm. Cate. Ah, ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ay, a la bestia. Vamos a tener que pedir unos segundos. A, pro a probar prueba, también prueba, por prueba, acá. Yo pensé que estaba picante. Yo creo que tiene arroz adentro, no tengo idea. Mm. ¡Wow! ¡Mmm! Qué vaina tan rica, entonces Dice, tienes que... Vamos a tener que ir a pedir el segundo plato de la oferta Hola. porque... No sé qué es lo que tiene adentro, la verdad, no tengo idea, pero... Esto este es la gloria, en serio. Voy a dar un poquitito de arroz para ver cómo sabe la combinación del arroz. Lo dije Lo que pasa, gente, es que hay ciertos ingredientes en la cocina que tienen que tener, digamos, armonía para que puedan ir en un mismo plato. Entonces, por ejemplo, una pizza de piña con jamón. Hay gente que no le gusta, pero eso sí, en teoría, lleva algo de armonía. La combinación de los tres sabores es una cosa que tienes que probarlo para que, o sea, que puedas entender es Pica un poquito. Agarré, ¿De mordí verdad? algo que picaba. Señor, ¿tiene agua? ¡Agua! ¿De verdad? Sí, mordí algo que pica. Hasta mira, se me la nariz. ¿Tiene agua? Una botellita o, no de es agua. agua. No me asustes, porque estoy comiendo y no quiero picarme. lo no. que pica, hasta que me miren en los ojos me quieren llorar. Yo creo que voy a pedir. Te pico también. Gracias, amiga. Gracias. Creo que a medida que te vas acercando a la cabeza está más picante. Eso es. Como es un platillo de época, hay que aprovechar que estamos en septiembre, yo creo que es hasta este mes de septiembre que lo van a estar uh -huh. preparando entonces yo pienso que, que sí hay que probarlo y de hecho yo creo que lo voy a, a comer unas tres o cuatro veces más antes de que se acabe esta temporada y me parece el platillo por excelencia para seguir celebrando la independencia de México miren esto, o sea, lo que era chile en nogada ya es nada porque no lo comimos todos, está demasiado rico, de verdad ¿Qué, te, ¿Qué tenía dentro Esa Ajá, es mi duda, ya, porque yo no sé qué tenía, pero estaba delicioso. Creo que era pollo, ¿no? Con algunos frutos es No Es este, carne de cerdo. Hay gente que lo hace capeado A mí me gusta mucho rapeado, ¿Qué, es qué que lleva con huevo. Encima, fallado oh. oh. en huevo. Porque el huevo le quita un poquito de sabor. O sea, mis chicos la vieron y dicen, ay, qué mujer tan guapa. Esa <risa> ¿Es, morenaza de fuego. <risa> Acabamos de probar ese chile en nogada. Yo estoy cruzando la calle mientras grabo. Acabamos de probar ese chile en nogada. De verdad, dije, full recomendado. Me encantó, me fascinó la combinación de sabores. Es. Única, es única. Tienen que probarlo en serio. Tienen que probarlo. Y bueno, yo ahorita voy por un postre porque creo que me lo merezco. Eh, aquí adelante hay un oxe. Voy por un heladito. Luego tenemos un Uber y vamos para la casita. Mientras tanto, gente, por favor, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios qué otro platillo mexicano debo probar. Besos. Bye, bye.